Se ¿Qué? que ¿Qué? ¿Qué? familiares, señoras autoridades, acompañantes en general, muy buenas tardes. Nuestra visita es de costumbre año en año con nuestras fiestas patronales, así como en estas épocas de nuestro niño náhuatl, Estamos acá presentes, trayendo el yo, de costumbre. ¿Qué más les puedo decir? Ojalá pues que todo salga bien, poner nuestra parte, estaremos con ustedes. Siempre dándoles la visita en las mañanas para darles las recomendaciones a los músicos, tanto a los bailarines, así de costumbre, pues es así, ¿no? Anteriormente nuestros ancestros también lo cultivaban, dan las recomendaciones a todos, ¿no? Entonces estaremos visitándoles todos los días por las mañanas, temprano. Eso sería todo. Gracias. <risa> Ay. Llegó la cerveza. ¿Ah? ¿No hay para que nada? No, nunca la no, no. uh -huh. no va a No. cada ojito. en el mismo Hay que bajar y no. Ajá, Solo limpio, buen tardes, ahí está llegando con la cerveza. Hola, está desde Paico. Sí, <ríe> compadre quedo sumamente agradecido por el gesto, por el cariño Quedo muy agradecido, de verdad, sinceramente Muchas gracias, mil gracias compadre Por la voluntad, por el cariño Igual forma compadre comadre, por el esfuerzo, el sacrificio Yo sé que Dios mediante nuestro santo El nuevo, va a derramar sus bendiciones en todos nosotros Pero sobre todo por fortalecer nuestra religión católica Compadre y comadre Nos vamos a brindar Muchísimas gracias compadre con ustedes. Muchas gracias Siguiendo la actividad, en primer lugar saludar a todos los que se han devotado a nuestro niño Nava. Mi hermano, el doctor Omar y la profesora Quienes pues están devotándose este año. El 2022. Este hermanito, cuñada, como ustedes saben y ya conocedor de nuestra costumbre, nosotros acá, en nombre de Freddy y Orlando, quienes nos hacemos presentes con estos bailarines, ojalá. Que les lleven alto, en mente, cuñada, hermano, de que nosotros hemos traído de Puccio, nuestro grupo. Bueno, dejo a criterio de ustedes desde estos momentos. Hermanito Omar, cuñada, Yasmín, este, de Sanguro, un feliz Año. y que tenga prosperidad nuestro Niño Nava, es muy milagroso. ¡Salud! ¡Salud! estamos ¿Estás en el chupo? ¿Estás en de chupo? ¿Estás en el chupo? ¿Estás en el chupo?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 y así Estamos aquí en a la del Субтитры Gracias. Thank you ¡A precio! Aprecio. precio! ¡A precio! ¡A precio! ¡A precio! ¡A ¡A precio! ¡A precio! ¡A precio! ¡A precio! ¡A la ¡A precio! ¡A ¡A ¡Vamos! sí ¿Dónde ¡Por favor! Fantástico. ¡Tome, tome!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 Ata, sira, sira, bravo. sí, sí, ¡Sí, sí, Primero el chumbo, primero el chumbo. Mami, antes tomate, el Ay, El primero, ¡¿Hasta mi servicio?! ¡Salud, tía! ¡Salud, salud, salud! ¡Igual, igual, igual! No, salud, no, no, ¡Salud, salud! ¡Chumbo, salud, salud! ¡Chumbo! ¡Salud, salud, ¡Salud, salud, salud! salud ah chumbo, ¡Ay, ay, ya! ¡Sara, por favor! ¡Primero hay que comer. ¡No! primero después! ¡Después! vamos a ¿qué pasó? ¡Salud! ¡Salud! salud! salud a ¡Salud, a ver, a ver eh, ese parece hija de la uh, A ver tú, a ver Eh, tío, a tu Se acobateaba. Sí, No me de ¿No va a ser tener la problema problema de de no, nada. No, no, ¿Problemas, ajenos? no, no Doctor, toma pues no! Claro, los no! se ven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 No, no, no, no, I'm not going to Yo, tú I'm gonna go to the